en coordinación con el movimiento feminista ha convocado huelga general para el próximo 8 de marzo día internacional de la mujer trabajadora el martes 13 de febrero vamos a debatir en rojo y negro tv sobre los motivos que hacen necesaria y urgente esta huelga y analizaremos con nuestras invitadas la realidad de las mujeres en nuestra sociedad no te pierdas nuestro programa este martes 13 de febrero a partir de las 21 horas en el canal 33 en la mosca tv y en rojo y negro televisión te esperamos